Hola a todos y todas. Te damos la bienvenida al MOOC titulado Innovación Educativa y Desarrollo Profesional Docente. Posibilidades y límites de las tecnologías de la información y la comunicación. Este MOOC ha sido diseñado de forma colaborativa por profesionales de la Universidad de Cantabria, de la Universidad de Oviedo y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el marco del proyecto europeo ECO. En nuestra vida cotidiana vivimos rodeados de infinidades de dispositivos tecnológicos, a lo largo de este curso, nos enfrentaremos al reto de pensar conjuntamente cómo podemos organizar nuestros espacios educativos para desarrollar prácticas innovadoras. El principal objetivo de este curso es que, al finalizar el proceso, seas capaz de enfrentarte al reto de diseñar un proyecto de innovación en el que se incorporen las tecnologías de la información y la comunicación vamos a proponerte actividades y materiales que te permitan reflexionar sobre tus ideas previas en torno al desarrollo de los procesos de innovación educativa. En ese sentido, hemos construido un espacio educativo de confianza, en el que esperamos que te sientas acogido. Pero también vamos a proponerte retos que te ayuden a desafiar tus propias ideas sobre este tema. Se trata de un desafío apasionante que va a llevarnos a repensar diversos aspectos clave de los procesos de enseñanza-aprendizaje, como la forma en la que se diseña el currículum o la organización de las instituciones educativas. En cada uno de los bloques tendrás a tu disposición una serie de materiales construidos en diferentes formatos y lenguajes. Algunos de ellos son obligatorios para poner en marcha las actividades. Otro, sin embargo, te permite profundizar libremente en aquellos aspectos de los bloques que más te interesen o que más curiosidad te genere. Muévete libremente y decide en cada momento cómo y con quién formarte. Al mismo tiempo, en los bloques se proponen diferentes actividades diseñadas para que compartas tus propias experiencias con tus compañeros y compañeras de viaje. No tengas miedo a opinar, dialogar, compartir, proponer en los diferentes espacios habilitados para desarrollar esas tareas. A su vez, en cada uno de los bloques vas a disponer de una guía en la que se explica de forma detallada lo que tienes que hacer en cada momento. En las guías hemos definido algunos momentos clave en el curso, pero recuerda que tendrás flexibilidad para seguir el itinerario al ritmo que necesites. Tal y como vas a poder comprobar, un curso como este solo tiene sentido si conseguimos construir entre todos y todas un espacio abierto a la participación, en el que podamos desgranar cuáles son las verdaderas posibilidades y límites de la incorporación de las tecnologías en las aulas. En este bloque, lo más importante es que aprendas a manejarte con soltura en el entorno eco. Ten en cuenta que se trata del espacio en el que vamos a desarrollar el MOOC y es necesario que conozcas las diferentes herramientas que hemos puesto a tu disposición para que puedas desarrollar las actividades que te proponemos. Por ello, te invitamos a que durante los primeros días pruebes las diferentes herramientas de comunicación que se encuentran a tu disposición. No olvides moverte por los diferentes espacios habilitados al efecto, como los foros o las redes sociales. Esas herramientas son esenciales para que puedas ir construyendo tu propio itinerario formativo en colaboración con el resto de personas participantes. Solo nos queda darte de nuevo la bienvenida y desearte un feliz viaje. Recuerda que tienes a tu disposición un equipo de personas que te acompañaremos en todo este proceso. No lo olvides, comparte, debate, dialoga, profundiza, cuestiona. Thank you.